El motivo de esta manifestación es que Senoví está en plan de lucha. Nosotros exigimos justicia por el caso de Emily Peguero. Desde que comenzó este caso, Cenoví está presente como el primer día. Nosotros esto no se nos hemos olvidado y no se nos olvidará. Estamos unidos y concentrados en esta horrible muerte que fue de martirio contra esa jovencita queremos justicia, 20 y 30